nunca acepté una, una religión dentro de estos centros nunca, yo siempre respeté cada uno su creencia si sos católico, sos católico si en Brasil hay budistas, hay budistas hay cristianos, hay protestantes, hay judíos en nuestro centro, Por lógica tenemos que respetar a cada uno y lo que nosotros tratamos es que nadie hable de religión y nadie hable de ideas nadie hable de, de comunismo ni de socialismo y que nadie hable de, de, de derecha ni de izquierda somos místicos somos humanistas, por lo tanto no queremos hablar de ningún de ningún partido, de ninguna línea, aunque en el fondo cada uno lo tiene, por lógica, pero cada uno es respetado, como es como persona, no como idealista ni como religioso, por eso lo que yo les quiero plantear es que dentro de poco vamos a tomar una imagen vamos a tener una línea, una línea, una línea más definida que somos qué somos, qué no somos, de dónde venimos y de dónde vamos, cómo vamos, a dónde vamos, a dónde vamos a ir, saber bien a dónde vamos y porque sabemos bien dónde venimos. Y no, no tenemos otro camino que un solo camino, un camino de moral, un camino de espiritualidad, un camino de humanismo y un camino de dar, de dar y de compartir. Un socialismo espiritual, un socialismo humanista, un gran, un, un, un, algo muy elevado, no marxista, no leninista y nada por aquí. no materialista, sino algo distinto, algo muy hermoso, y eso es lo nuestro, pues, posiblemente utópico, más utópico que el socialismo, es real, sí, más utópico todavía, y qué, qué importan las utopías, ¿acaso se han cumplido el socialismo en el mundo? ¿Acaso se ha cumplido el comunismo? ¿Acaso se ha cumplido la anarquía? Son todos utopías, porque ni uno se ha cumplido y ninguno de realmente ha tenido de realmente éxitos en, en como realismo, como en la práctica. Nosotros también estamos en la misma, ¿y qué problema? Si nosotros, los grandes, no han podido solucionar, cosas nosotros tampoco nos solucionamos. Seguimos también a estar dentro de la utopía, y estaremos dentro de la utopía. Pero con una conciencia mucho más tranquila con una conciencia mucho más elevada, sabiendo que somos utópicos, sí, pero que somos conscientes de algo muy hermoso, que el mundo tiene que cambiar. Sabemos que el mundo tiene que cambiar y el mundo va a cambiar.